Senador Bernal. Gracias, ministro. Ha sido usted muy claro. Ha dicho que va a esperar el informe. Por lo tanto, está esperando a que haya un informe positivo para pronunciarse sobre la apertura o la no apertura de la central nuclear. Ante esta situación, nos plantea usted dos mapas de situación. Estamos hablando porque parece que, que no hay informes o no se sabe nada, pero nosotros nos consta que hay un dictamen técnico que avala la reactivación de Garonia sin que se ejecuten las mejoras de seguridad que el propio CSN le exigió a la planta nuclear en 2015 como condición previa. Cerrar Garoña, que es lo que tendría que haber dicho usted, señor ministro, no esperar a un informe, sino la actitud de este Gobierno es cerrar las centrales nucleares y Garoña, la primera, hubiese sido lo que hubiésemos querido escuchar. ¿Qué dos mapas nos plantea la situación que nos ha respondido usted? que se haga una apertura de la, de la central nuclear, que no se cumplan los requisitos de seguridad, como ya ha dicho ese propio informe que hay ya dando vueltas por ahí, con el riesgo que supone para la población civil y para el medio ambiente. Entonces, señor ministro, le pediría que me mirase a la cara y me dijese no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos y me gustaría escucharlo de su boca. También le vamos a decir, señor Señor ministro, la no apertura de la central nuclear puede suponer una indemnización en diferido, como diría su compañera ministra, a Iberdrola y Andesa lo que supondría repetir una operación castor en la que la empresa ACS de su amigo o de los amigos que tienen ustedes en el IBEX 35 se embolsó 1.350 millones de euros de las arcas públicas del dinero de la mayoría social y trabajadora de este país. Señor ministro, le vamos a preguntar también a quién va a obedecer usted cuando tenga que tomar las decisiones, a la mayoría social y trabajadora de este país o al IBES 35, a Iberdrola, a Endesa, a quién le va a obedecer usted, señor ministro. Queremos decirle desde aquí que esta operación, la intuición que tenemos desde Unidos Podemos es que ustedes están montando este teatro con Garoña, sobre todo para intentar abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares de este país. Queremos decirle, señor ministro, que España es un país que depende energéticamente de todos los recursos energéticos para… Vaya terminando, que, señoría. Perdón, sí, no renovables, como son el petróleo, el gas y las, y las nucleares. Están creando un país que es un yonqui energético de las energías no renovables. Legislan contra las energías renovables. Entonces, señor ministro, cierre, diga que va a cerrar las centrales nucleares, por favor. Muchas gracias, senador Bernal. Señor ministro.